Y ahora amigos de Gpokero, pues no me a crear esto este, del mapa level 4 Y hacemos una mini cortadita hasta que termine el video hasta que comience hasta las 7 Bueno, no, no, vamos a seguir hasta las 4, 3, 2, 1 Ya me compro un nuevo dibujo, y espero que les guste este video de puentes Uy, tío, corremos, corremos mucho, corremos mucho Y no me olviden comentar que si les gusta el video como siempre lo digo Que le den like, como te si me Yo no, eh, corremos, corremos, me encanta, la bestia Me encanta Voy un... Um, Para Isa, un solo que como estaba pidiendo y yo le doy. ¿sí? Como soy bueno, le doy un saludo. Eh, eh, eh. No, tío, tío. Parece que no voy a pagarle. No, me voy a matar. Hacer... No, no, no, no, no, no. Sí, soy, soy una Soy una corredora Mala sí. Uy, No, no, no, oh, no, no, no, no, no, no, no, un no, no, no, no, tío, no, un saludo de no, no, no, Un Un no, no, un un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo, yo, yo, tío, eh. Ajá, creo que podría irnos 38. Voy a agarrar primero, creo que te doy primero. Veo. Ah. ah ¿Dónde estoy? Eh, típico como pedir rapidito. Yo, que picamos y llegamos aquí. Estoy un poco tensa y vamos a seguir con la partida de Puente. Sí, Puente, hoy es loco sol. Te voy primero. Ya lo guardo. Ya como primero, pero estoy bien mal aquí, tengo que sea, poner entre el también lo hago, vamos y acabamos todo largo. Un saludo para Iza, un saludo te. Vamos al principio, el mapa al principio, peleador, uio, rápido, vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a por aquí, vamos a por Y bueno, pues bueno, si esta partida de Escaplaveste, la seguimos en otra partida. Hacemos un mini cortico y lo vemos en la otra partida. Luego hacemos un mini cortico, un mini corte y ya volvemos Y estamos de nuevo en el de la bestia ya volvemos en mini corte y aquí estamos con Esmeraldus y la bestia Isa, tío. tío tío, no lo mate, no, matar. no quiero matar a Isa, Isa eres muy buena. Ah, tío, eh, eh, eh, con elusión. Corro, corro por mi vida Lol, Para morir Por matar a mi novia Mi novia Dol Morirás tú Isa Isa morirás Lol. Bueno y es como yo quería que matara Isa Que era un gran no que era un Que muera yo, Lol. Digo que la sacó Tirón, un Tiró la cara Y vamos por aquí, no sé por dónde usted Lo un intentado la la Eh, Quiero llegar rápido al labirónico. No, tío. No. Eh, vamos por aquí, vamos por aquí. Muy, muy, muy, Ya, muy, No muy, muy, muy, muy, Tío, muy, La muy, muy, muy, La muy, muy, A ya llevamos aquí. Yo no me acuerdo. por aquí, por aquí. Sí, ya me acuerdo, no me acuerdo. Ah, y ya yo tengo yo, yo no unos yo yo pilones que la terminan escudriendo. Pero no importa. Vamos aquí. Yo Vamos corriendo, vamos corriendo, soy Cucuncito, estoy corriendo Uy, quedamos todos nuevamente Y ya, está muy bien ¿Pero se llama? Un saludo que para Este tío, que yo no acuerdo el nombre Pero lo veré, ¿verdad? Es muy Garme, un peludote también Que es también fácil te acompaña ¿no a un Esto Y ya, va a perder, tío Y ya, ¿dónde estás? Y ya, ¿dónde estás? Y ya, Ahí está. Uy, uy, uy Bueno, si jugamos esta partida de puente bueno, todo. Sí, todo. Siempre jugamos tres este partidas de puente Porque entra Y siempre jugamos tres partiditas Igual que igual en todos los de partidita? siempre te ¿Siempre partidas? ¿La tres Partiditas, el que especial Y más partidas, pero Se te tres partidas Partidas acá Uy.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 sale el campeón de 5, 5, tío. 10, 10, No, tío. Gracias. 10, no, tío. 10, a lo voy a matar. Lo a ¿Dónde está esa? Uy, yo solamente está esa? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está? Y digamos, bueno, hago una mini transición para que encuentre la bestia y ve... Aquí está la bestia, aquí está la bestia. Aquí está la bestia, tío. Aquí está la bestia. Múltiple, bueno, tío. Eh... Toma, tío. Toma, tío. No, tío, pero yo voy a. No, tío. Toma, tío. Toma. No, tío, pero ¿cómo vas a arribitar en campero? mira eres camperito. Eres un camperillo Eres un camperito. Eres un camperillo tío. Bueno, tío voy a... No, te volas, tío. La tío, la tío, la tío. Tío. Ahí está, tío, tío, tío, tío, no, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, Estamos en esta perdimos tío Perdimos, bueno la última, la última Y nos vemos allá en la última partida eh, Y estamos en la última partida esta para la vista que me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, creo que no está, ahí, está. Muy, Corremos, corremos que quiero ganar Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar Esta última partida que no he ganado mira. Dos primeros no he ganado Y una ya partido, otra le el palado, pero Lo que más quiero ganar Sí, sí, sí, sí, sí, corremos, corremos. Corremos, corremos, corremos. Corremos, corremos, corremos, corremos, Y corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, vamos, sí, bueno, vamos primero Concierto, vamos corremos, primero corremos, vamos primero, dos vamos corremos, corremos, Como vamos Yo no quiero morir, yo quiero ganar en esta partida acá. Y creo que no está ahí, si estoy en esta partida acá. Que la voy a ganar, que la voy a ganar. Super Saiyan siempre gana la partida última. Todo el mundo Entonces, aquí, aquí, aquí. que por nuevo me caigo ahí, soy tonto. Y seguimos, sí. Corremos, corremos, seguimos en esta partida acá. Esto que botón, tío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 No, no, amigo no, no, Espero que les haya gustado la partida, doy esto para la vista, si les gustó, den like, comenten, suscribirse, como siempre, hasta la próxima, adiós, adiós, adiós, hasta la próxima, adiós, chao, chao, uy, chao.